Me olvidé el micrófono. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Me olvidé el auricular. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Es que esto es así, esto es el es el día a día, chicos. Es como estar en vivo, pero nada más que, bueno, no estando en vivo. Eh, LOL. Bueno chicos, escuchen una cosa. Eh, tenemos algo que anunciar. En realidad quería compartirlo con ustedes. Porque la verdad que me da mucho, a, mucho placer, en cierta forma. Esperen que estoy agrandando la cámara. Y mucha curiosidad también, por otro lado De qué es lo que puede llegar a pasar Con respecto a esto nuevo que se está dando ¿No? Y tiene que ver con ¿Qué dirán ustedes? ¿Qué tiene que ver con qué, Nando? ¿Qué estás diciendo? Bueno, ahí corregí la cámara, perfecto Tiene que ver con eh, Que el servidor de South America O sea, el SA, nuestro servidor Tuyo y el mío, por supuesto Va a estar disponible eh, Las 24 horas, bien ¿Y eso está buenísimo? Es una pregunta, es una pregunta retórica eh, Yo creo, si me preguntas a mí, que va a estar bueno como prueba Quiero ver qué onda, o sea, vamos a ver, vamos a ver eh, ¿Por qué digo esto? Porque... para primero vamos a meternos... Estoy todo mojado porque salí de bañarme, justo abrí la página y estoy todo empapado Bueno, me aparezco que acabo de venir a jugar al fútbol, pero no, me bañé recién y todo mojado todavía bueno, eh, dice, comandante, estamos complacidos de anunciar que el servidor South America, o sea, el SA, estará activo en todo momento a partir de hoy, 3 de marzo. Hemos leído sus opiniones y deseos con atención, así que decidimos dar otro paso adelante, ¿bien? Central, las 24 horas, los 7 días de la semana. Sudamérica, las 24 horas, los 7 días de la semana. O sea, estamos un paso más adelante de hacer crecer nuestro servidor. Obviamente yo sé que muchos de los que me ven y de los que están del otro lado, por supuesto, eh, juegan en Central porque tienen mejor ping, porque tal vez son de una zona de, de, de América, del continente digo, más cercana a lo que sería Estados Unidos. Por ejemplo, puedes que seas de México, puede que seas de Panamá, puede que seas de Nicaragua o de países de Centroamérica, entonces tenés más cerca obviamente... Todo lo que es eh, el Central Y eso lo entiendo perfecto y me parece muy bien Pero después estamos todos los que estamos Digamos, eh, lo que sería De Colombia hacia abajo Digamos, todo lo que es La, la región de Sudamérica y, y a nosotros la verdad que nos viene muy bien Porque el ping, acá, yo más o menos Por lo general juego entre unos 39 Y unos 49 De ping como máximo en S.A. Y en Central eh, Tenemos unos 180 A unos 200 y pico 220 más o menos eh, nosotros hablo por la gente más o menos que estamos acá en argentina yo tengo una velocidad de 300 megas en, en la internet con lo cual me va joya pero se nota se nota porque el otro día que estuvimos jugando el torneo de la, la liga esta de streamers que organizó el señor vergara 21 eh, jugamos contra unos chicos en central unos chicos de méxico y la verdad es que se notaba mucho mucho la diferencia porque es entre más o menos, un casi medio segundo Un poquito menos será seguramente Pero es que él ya te disparó Él ya te apuntó y te disparó Y vos estás recién pegando el tiro Y el tema es que a veces tenés esos, por ejemplo Unos EBR que van a las chapas Y van por el medio del campo en un mapa gigante Y vos disparás y el EBR se te fue Y es un tiro que en Central No lo vas a pegar Pero en SA se nota mucho eso Si haces la comparación Y jugás una y una, una y una Y comparás, te vas a dar cuenta que es mucho la diferencia eh, ese medio segundo casi es, es muy importante porque o sea, el proyectil tiene que ir ahí, o sea, no, no es que estás tirando. Si juegas con Arti, por ejemplo, es probable que no te des cuenta porque es más o menos lo mismo. Porque mientras te tomas un café, cliqueas y más o menos va ahí, digamos, no, no. No hay tanta diferencia, digamos, ¿no? Pero, pero usando tanques normales de, de línea, quiero decir, tanques tradicionales, ya sean ligeros, medianos o pesados, se nota, chicos, se nota y mucho. Eh, ¿Qué más? Sin embargo, seguiremos de cerca las estadísticas del servidor para evaluar las fluctuaciones de los tiempos de espera durante periodos de baja actividad. Claro. Eh, el tema es, bueno, que es lo que sabemos todos. Muchas veces me ha pasado a mí, les ha pasado, estoy casi seguro. Pongo el gancho, pongo la firma de que les ha pasado, de que te han, han tenido que jugar en Central porque están hinchados los los, eh, los quinotos, digamos, por decirlo así, tan hinchados, tan cansados, tan podridos, tan hartos y todos los sinónimos que quieran, de eh, tener que esperar dos minutos, tres minutos, cinco minutos y que se corte el tiempo y tengas que volver de vuelta a mandarla. Eh, entonces, en ese sentido, es como que, bueno, te vas al centro porque si, bueno, yo no, tengo ganas de jugar con este tanque, tengo. 40 minutos, vine del laburo, tengo a mi germo que me está diciendo que cocine, tengo a la nena o a mi nene que está pidiéndome, papi vamos a hacer la tarea del colegio. Y tenés una media horita, 40 minutos para jugar, no puedes estar perdiendo 5 minutos para entrar a batalla, es la realidad, lo comprendo y me parece muy bien que te vayas al central. Pero como siempre les digo, si, se puede, si podemos apoyar este servidor, lo que somos nosotros, todo lo que es Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay y todos los países... Que componen esta región, Bolivia, Brasil, no sé si lo dije también. Bueno, todos, todos, todos. Estaría buenísimo. Si pueden jugar en Sudamérica sería un verdadero golazo. Por lo menos estos días que vienen. Porque fíjense lo que viene ahora. Dice, por tanto, tengan en cuenta que estos ajustes están sujetos a cambios. Les informaremos cualquier cambio que pueda llegar a ocurrir. Ahora, vayan al juego, ingresen a la seguridad de Sudamérica. Y experimenten lo mejor de World of Time con baja latencia ahora todo el día. Eh... Así que yo lo que les digo es que seguramente van a estar evaluando ¿eh? O sea, mira, fíjate acá lo dice Su opinión es muy valiosa para nosotros porque nos permite mejorar eh, Para hacer un juego más divertido y accesible para todos Es por ello que invitamos a que dejen sus opiniones en el foro Además por hacerlo, participan por la chance de recibir un estilo 2D exclusivo a su elección Bien. Bueno, yo cliqué acá en dejen sus opiniones Y nos vamos aquí que el señor Felipe666 Community Manager de World of Tanks en Latinoamérica nos pone lag mental, me recolgué boludo. Eh, dice, estoy complacido de anunciar a quienes tanto nos han pedido que el servidor SA permanezca abierto todo el día eh, que sus pedidos se convirtieron en realidad a partir de hoy, 3 de marzo de 2020 el servidor Sudamérica estará disponible los 7 días de la semana, las 24 horas cada día, así que agradezco a quienes han impulsado esto a lo largo de los años. Yo me, me, me cuelgo esa medallita chiquita de aguante el SA, porque siempre lo digo. Siempre jugamos en SA. Incluso muchos de ustedes me han puteado puteado con cariño. Siempre saben que estoy jodiendo y hablo así porque soy jodón. Pero me han dicho, eh, Nando, pasate al Central con tu cuenta de Sheriff, que acá tardamos una banda. Bueno, eh, yo siempre llevé la banderita del, del SA. Ojalá que esto se perdure en el tiempo. Esta es su victoria, la de ustedes, no la nuestra. Nosotros solo somos los mensajeros, exactamente. Sin embargo, no es momento de recostarse sobre el logro. Hay que seguir trabajando. Por tanto, pido a todos pido a todos que remitan sus opiniones relacionadas a esta decisión sobre. Tiempos de espera para entrar a partida. Recuerden que hay bots disponibles hasta nivel 5. Conectividad. Siempre teniendo en cuenta que este lanzamiento no implica mejoras. Para quienes ya no tenían buena latencia en S.A., por supuesto. Como decía recién, si sos del norte de México, si vives en la ciudad de México, güey, obviamente te va a ir mejor el, el, el, el central, ni hablar. Que Este que está, creo que está en Brasil el servidor. Sí, está en Brasil eh, el servidor de de lo que es Sudamérica. Comportamiento de los bots. Este otro hilo, aquí tienen, queda cerrado para redirigir todo lo vinculado al servidor S.A. aquí. Cualquier otro asunto que crean relevante. Eso es todo lo que pueden opinar. Opinar. Antes de dar pie a quien comience la discusión. A que comiencen. Algo que vale la pena señalar. Vamos a monitorear. Eh, chicos, esto es lo más importante del video. Así que presten atención un segundo. Eh, vamos a monitorear de cerca. No solo sus opiniones. Sino también las estadísticas del servidor. Durante los próximos días. Para evaluar la continuidad. De la modalidad, modalidad 24-7. Nando aprende a leer dobolu. La continuidad de la modalidad 24-7. O sea, los próximos días van a ser claves para que Wargaming decida si continuar con esto o no. Porque esto, para la gente de Wargaming, estoy casi seguro, esto es una opinión personal. Que tener un servidor abierto a las 24 horas implica tener gente laburando, gente trabajando detrás de ese servidor. Casi seguro, por decirlo. No soy experto en servidores... Ni en redes, ni estoy dentro de Wargaming Pero estoy seguro que Si tenés algo funcionando, tenés que tener alguien Aunque sea una persona por lo menos Relevando que todo esté funcionando, seguro eh, Entonces, por eso digo Si pueden apoyarlo, buenísimo eh, Aunque sea estos días Ahora sí, dejen sus opiniones y recuerden participar En el debate, por las, eh, que les da chance De ganarse un estilo especial, bla, bla bla bla A ver, vamos a leer un poquito de las De las repercusiones que ha tenido esto En el foro, por lo menos Dice, estoy seguro que días de la. Estoy seguro que días de la semana, la madrugada de la mañana va a ser un desierto, pero bien, lo importante es que no lo cierran. No, no, no, o sea, no solamente lo importante es que no lo cierran. Esto lo dijo Stanislavski, Stanislavski que yo te retruco, digo, no es que no lo cierran, sino que lo hacen durar más todavía. Y que va a ser un desierto, puede que sea real, es probable. Pero para eso estamos nosotros los players para jugar en Sudamérica. Eh, tengan paciencia, chicos. Si no, de última jueguen en Tier 5 si ven que hay poca gente. Yo qué sé. Es un consejo. Genial, pero hay horarios donde no hay suficiente gente para las partidas y los tiempos de espera son demasiados. Estaría bueno que luego de hacer las estadísticas se publiquen los horarios donde más gente entre a jugar para entrar a esos horarios y aprovechar el ping bajo. No estaría mal. La verdad que no está mal la propuesta de Panthers. Eh... A modo informativo Wargaming podría hacer esto. No, no hace falta que, que, que digan... No, entren a estas horas ni mucho menos. Pero tal vez yo creo en lo personal... Y esta si le hablo directamente a Wargaming... Que estaría bueno que den unos incentivos... Aunque sea para que la gente... De, del, del SA... Se quede. Y yo creo que uno de los mejores incentivos... Es el dar créditos. Creo que por un 15% 20% más de créditos... Más la experiencia de tripulación... Más la experiencia libre y demás yo creo que el servidor puede llegar a levantar hasta que tenga un nivel más o menos parejo Eros28P dice buenos días sería genial que haya bots del juego no solo en niveles bajos sino en todos los niveles para poder jugar hasta en tier 10 en el servidor SA por lo que he jugado está genial salvo este punto gracias eh... Bueno, es una opinión personal. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. DustyKids90. Realmente me alegra muchísimo esta noticia. Pero por otra parte, no logro entender por qué el 80% de los sudamericanos juegan al NA. Habiendo tanta diferencia de ping. Es que esto está claro, Dusty querido. Esto lo respondo yo. Eh, la gente no, no, no le gusta esperar. Y estamos todos de acuerdo. O sea, vos no querés entrar al juego. No querés armar bat eh, batalla. No querés tirar. No querés lanzar. Suponte que vos entras a jugar justo te mando un amigo, che, jugamos pelotón bueno, dale, buenísimo, jugamos pelotón, excelente, dale vamos a tirar batalla en dos minutos, tres minutos tres minutos y medio y capaz que las primeras dos te las bancaba, pero después ya, después de jugar un par de veces y bueno, chau, me voy, me voy para allá porque no nah, es un tema acá el señor Black Enigma, que es eh, suscriptor del canal, excelente opción me parece que cada vez están agarrando más fuerza al servidor SA, felicitaciones Wargaming pero eso lo tenemos que apoyar nosotros, Black está buenísimo lo que dice Black Enigma eh, felicita a Warramin, Pero nosotros tenemos que apoyar eso, esa decisión Acá el señor Marcia Amaya Dice, hola me encanta la idea Pero falta implementar el tema de lo competitivo Que sea parte del servidor central Ya que eso nos obliga a jugar escaramuzas y avances Bueno, este es otro tema que habla eh, Que bien dice Marcia Maya 22 Que está buenísimo Que es el hecho de poder jugar escaramuzas Torneos y un montón de cosas En, en Sudamérica Si bien hay cuestiones así ya Pero están muy muy chiquitas, muy limitadas Así que estaría bueno implementar eso que dice bien Marce eh, Dense nuestro querido Dens, amigo también aquí del canal Bueno, un gran paso para Sudamérica Realmente como jugador argentino con mal internet Tener que irme a Centra en las madrugadas de vicio era fatal Que si sí, seremos pocos en SA por muchos motivos reales o mitos Pero ahora podremos disfrutar de nuestros server sin importar la hora Incluyo, Incluso aquellos que solo podían jugar por la mañana Eso también es verdad hay gente que a la noche labura, que tiene que hacer cosas Que su día, que tiene los horarios cambiados Y tengo varios conocidos Que trabajan de noche y les gusta jugar A la mañana, se levantan Hacen un par de cositas y ya empiezan a jugar al WOT Y después capaz que a las 2, 3 de la tarde ya tienen que irse a laburar hasta las, o sea, hasta las 10, 11 de la noche Vos que sabés, pero es así Está buenísimo Postdata, Espero que esto sea un paso previo para los avances y escaramuzas Bien densa ahí, perfecto Que competir con 260 Y pico de 350 Es poco fructífero y eso, bueno, a mí me da entre 180 y 200 y pico, pero yo tengo 300 megas yo digo, no sé si es lo mejor del mundo, pero está bastante bien con fibra óptica, o sea, tengo una buena internet, también pago por eso pero... Pero es verdad esto, lo de los 260 y 350 y a veces cuando anda mal se te corta el servidor, te aparece 999, se te queda en rojo y les habrá pasado muchas veces que cuando ves el cosito verde, el puntito verde, a veces tiene como microcortes, es porque hay microcortes entre, entre tu computadora y la señal del servidor y después tiene que volver esa señal, imagínate tiene que ir hasta, no sé dónde está, en Estados Unidos y volver tu, tu disparo, digamos, ¿no? Sería bueno que la espera no dure más de 30 segundos. Pasado este periodo, completar la grilla con bots sin importar el tier con el que se está jugando. Dice Oski1234. De esta forma se podría jugar normalmente en el servidor a las 24 horas. Emanuel, quien bajo ARG, un amigo del canal también, me parece muy bien. Ya que aquellos no, que no tenemos buena conexión de internet podremos disfrutar, disfrutar mejor a cualquier hora. Espero que los latinos se copen. Yo estoy a de eso, digamos. Eh, Panther ya lo vimos. Gustavo Cerati, a las 23 horas hay 200 jugadores en SA. A las 3 no van a estar ni los bots. A las 23 horas no hay 200 jugadores en el SA. Te lo digo, yo que juego mucho en el SA y no hay 200 personas a las 23 horas. Eh, sin ir más lejos, ayer había unas 700 más o menos, si no mal recuerdo, una cosa así. Eh, pero 200 no. Eh, sí había como unos 700, ponerle unos 600, pero 200 o 800, no me acuerdo, pero andaba por ahí, digamos. Eh, los problemas en el server central no son exclusivos De jugadores de Sudamérica, no, por supuesto Leonat, eh, hola, a veces hay poca gente Conectada, querés jugar solitario y tarda mucho En la contrapartida, es lo que yo les decía Pero si estás en un grupo, es más rápido No sé qué determinará que sea más rápido Si es lo mismo eh, Ley, ley Drac En lo personal, a mí SA no me va Sube el ping demasiado, en momentos de 800 No baja, habría que ver de dónde es Tal vez puede que sea de Chile No sé no sé si también van a mejorar eso. Estando en México, me va, me va mucho... claro Bueno, acá está, chicos. Acá tenemos una persona que está en México. El señor Leydrack. Y es lo que dice él. Eh, el SA no me va. Sube el ping demasiado. Momentos de 800, no baja. Bueno, es lo que nos pasa a nosotros. Allá, en NA. Eh, no sé si también van a mejorar eso. Estando en México, me va mucho mejor el Central. Con pin de 100. ¿Con pin de 100? Bueno, tal vez puede que el Edra tenga una mala internet. Porque si estás dentro de todo, más cerca de Estados Unidos, con una buena internet tendrás que tener un ping de 50, ponerle más o menos 40. Como tenemos nosotros acá en Brasil, que no está tan lejos. Ya te digo que ando con 39 más o menos, pero bueno, es totalmente así. Bueno chicos, espero que les haya servido esto. Después eh, había otra noticia que es el tema de la fragua al foro, que también quería decirles. Que hay una... Aquí está, tema libre... Si sos un artista, te consideras alguien que tiene dotes artísticos Me parece ideal que participes en esta de la fragua al foro tema libre podés hacer lo que vos quieras eh, El primer puesto se puede llevar eh, A ver, para porque siempre digo una cosa y después termina siendo otra La lista del video se repetirá mes a mes con excepción del mercado con esta... Bueno Creo que se van a poder llevar estos tanques, a ver, vamos a leerlo eh, tu misión principal en World of Tanks es destruir cosas Pero también no se quede la del fuera blablabla. El tema de seguir para esta tercera edición Del año será ninguno Así que no hay lineamientos, puedes elegir el tema que gustes El día de San Patricio y la batalla de Monte Casino Monte Casino, qué buena batalla Algún día vamos a hacer eh, Batallas históricas de la segunda guerra Me interesaría eh, el Calendario de arte 2020 Marzo tema libre, perfecto ¿Cuáles son las categorías? No las hay. ¿Cuáles son los premios? Premiaremos a las tres posiciones, es decir, a las tres obras más votadas por el jurado. Y a diferencia de ediciones anteriores, puedes saber con anticipación por qué estás participando. Bueno, acá está. El Quien gane el concurso de arte del mes tiene asegurado 3 días de cuenta premium. O sea, ya tenés de 1 a 3 días de cuenta premium. Un conjunto de potenciadores y un vehículo premium en la elección de la siguiente lista: el Super Pershing, el Pilot, el T44100, el T54, el Panther 88, malísimo. El 8,8 Pack Jack Tiger, no me gusta. El Revalorice, más o menos. El 50 toneladas, mmm, va más o menos bien. El 4202, mmm, el STRB 81, el Lowe, incluye el estilo 3D León de Anhalt. Ese que si lo vieron en mi garaje Está bueno, que es el de San Valentine El segundo puesto Tres días de cuenta premium, el 85M, el Dicker Max El Thunderbolt, el Sherman, el Skoda T40 y el Toc Malísimo el Toc eh, Y el tercer puesto, un vehículo de Nivel 5, tres días de cuenta premium Puede ser el T14, el Matilda, el Churchill, el Panzer 35 El 3K, el Excelsior Y el Tipe 3 Chinook ¡Ay! Así que bueno amigos, espero que Puedan participar ¿Quiénes son los que eligen? Bueno, eh, es un jurado de notables, entre los que estoy yo, los contribuyentes de la comunidad, o sea, los CC, los voluntarios de la comunidad, y en caso de que se haya un empate, hay administradores del foro que pueden llegar a participar. De la fragua al foro, aquí tienes, entra aquí y tienes todos los datos para poder participar. De hecho, creo que es una buena opción Para que puedan hacer lo que a ustedes les gusta Con respecto a los tanques Y participen obteniendo muchos premios Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Muchísimas gracias por estar ahí, los quiero mucho Suscríbanse al canal, dejen like por supuesto Como siempre lo hacen Y nos vemos en la próxima Chau chau Besos